Tipos de personas leyendo en clase. El que lee muy rápido. Quisiera volver a mantener, volver a quedarte, volver a tener cerca de mí. ¡Ah, mi mismo El que lee despacito. Si sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que... El que no, no sabe leer. ¿Cómo que yo no que Cada trefresma es un anonimo... tienes el libro al revés? Ah, el que habla muy bajito. No. Fue como la segunda guerra. Lee más fuerte. ¡Ay, ay, voy, vieja mandona! El distraído. El abdomen de Bárbara de Regil es falso y aquí tenemos todas las pruebas. Ese no es el libro. Ah, el que confunde palabras. Fue entonces que la reina de Inglaterra susurró. Dice, susurró. Ah, la siguiente palabra es carbón, eh, para que no te vayas a confundir. Ok, ok. La que no se le entiende nada. Me agarra, menos interesado. No entendemos lo que dices, Rosalía. ¿Tú ¿Te, has creído que te iba a llorar?